Hola, hello, Konnichiwa. soy Keito Homba, bienvenida a mi canal, hoy vamos a conocer Naguanagua, Naguanagua, Naguanagua, Naguanagua, Naguanagua, Naguanagua, Naguanagua, Naguanagua, Naguanagua, vamos a mirar para... Nombre, pero el café Prima, Primo sreini va a enseñarme Naganagua, vamos a conocer, vamos conocer. super guía, Prima, sreini -san. super guía, va a enseñarme Naganagua bienvenida gracias, gracias, Prima, gracias, y aquí de la truilla papá. Ay, ay, conocido. Super conocido. Paisano japonés. Oh, ¿sí? Gracias. Nikizaki Sukoi. Nikizaki Sukoi. Paisano. Paisano mío. ¿Tú eres sangre japonés? Come. Bueno, no lo hables así. Okay. Buena onda. Ah, sí, A mí me gusta. Ay, ay, buena onda. Gracias. Super bien, señor. En serio, yo escucho botes de súper este conocida aquí. Ay, Agua, ay, ay, ay, ¿Cómo está? Ah, bueno, todo bien. ay, nada, ay, ay, ay, gracias. ay, ay, aquí ay, ay, ay, conocida, ay, ay, ay, Gracias Todo bello Ah, sí, ah Pollo, guiso, chorizo, chihuire. ¿Sabes lo que es chihuire? Chiguire. Ah, es, es. chihuire? Escucho un animal, es así. ¿En serio? ¿En serio? Es como. <laughs> es como ay, yo sé como hacer, cómo hacer, ¿verdad? No, no. conejo, una vaina ¿Conejo? pero es el carne del chihuire? Oh, yo quiero intentar. Guau, tanta, tanta variedad, ¿no? Camarón. Camarón también. Camarón. Oh, sí. Pabellón, pabellón también. Sí. Con queso, eh, queso con caraota, mechado y tajado. Se la de camarón. Nada. Hay chicharronada. Chicharonada. Cochino, cochino, bueno Usted tiene comida. demasiado. Yo me explico tanto y conchas, yo no sé eso tanto, pero bueno, ¿eh? aquí conocido. Sí, <risa> sí muy bueno. ¿no? Ah, sí? Mejoré aquí. de aquí. No. ¿Mejor de aquí? Dicho, sí. Se llama Trujillana. Trujillana. Ah, sí. Gracias. Una cazuela Güey. Pero es eso? ah, es ¿Qué bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es eso? es eso? eso? eso? es es sábado pero buena onda me gusta Ay ay ay ay. Ese chiwiwi. Chiwiwi, ese chiwiwi. Sí. Que se muere. Chiwiwi. Ese no muere. Sí muere así, ¿no? No. 1. Vale 3 1. con parchita. Con parchita. Vale 3 1 en base, va a ser ¿Cuál es? Zanoria, seno... ¿no? or... naranja y ahora parchita, sería 4 en uno, por... Ah, <laughs> 4 1 entonces. Poco mentira, mentira. <laughs> Gracias. Buenas, por... Gracias, me han vuelto hecho. Nueva experiencia, sí. En para de comer come El vale. es se come en Semana Santa. Me digo que es así. ¿Entiendes? Pero aquí ahí en todo el año. ¿Eso es carne es? Bueno. bueno. <risa> gracias, De a no, gracias. Gracias. Gigante, grandísimo. Si tú sigues derechito oh. por toda esta avenida oh. hasta el final. Oh. Te vas a conseguir con el puente barrio. Puente y Bárbara. Fuente Bárbara. Oh, oh. Por la parte del, de atrás es la avenida Bolívar Viejo. Oh, oh. Y paralelo está la avenida Universidad, que Bolívar, ¿no? Ah, por allá, ah, allá, allá. allá. Ese es como allá. Que es Gabriel. Ah, un, ah, Gabri ah, Gabriel, Gabriel, como claro, si de claro, río, claro, ¿no? Gabriel. ¿no? Sí. es el de de color, sí. sí. Oh. Entonces, aquí llegamos. A la, Plaza Bolívar, ¿no? a la Plaza Bolívar. Llegamos. Llegamos. Plaza Bolívar. Obviamente, Plaza Bolívar es siempre el centro, ¿no? Sí. Plaza Bolívar. Siempre. Iglesia, de ah. En Aguanagua. Las cuadrículas de las casas colgadas. Mira, qué bonito. Mira. Esa sombrilla Ya está muy perrito. Perito en Aguanagua. ¿Cómo estás? Sí, eh, Ah, sí, bonito. Ah, gracias, le bueno, Mira. Sí, oh, mira. Interesante, vamos a ver. Tranquilito, ¿no? Sí. Pero muy bonito aquí. Colonial, colonial, ¿verdad? Ah, colonia, colonial, colonial. Mira, va a escribir. Ah, va a pintar todo. ¿Verdad? Oh, ah, va a pintar. Oh, qué bueno. Todavía no voy a regresar para verlo. Aquí es. Simón ah, Bolívar. Oh sí, oh, sí Ah, también es chiquito. Ah, ¿por qué? Sí, ¿Verdad? Si esta... Es el actual. Simón no voy a actuar en la ¿no? Mamá ¿De Ah, sí, ¿verdad? Pero siempre, mira, es héroe, como, como mostrando como héroe. Entonces, caballo en todo. me imagino, igual que como Napoleón, Bonaparte también. era chiquitico también. Ah, Dios. Yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos los seres para... Ah, sí, ¿verdad? ¿Puede tomar con Simoncito? Sí, yo he las botellitas. Buen día, ¿cómo estás, señora? Hola, ¿cómo, está, señora? ¿Cómo, está? Ay, ¿cómo está? ¿Va estás? Bien, bien ¿vas a hacer ejercicio? ¿no? Ah, sí, gracias, agradezco. Hoy voy a conocer Nahuanagua. Gracias, Naguanagua. Nahuanaguaense. ¿Cómo se dice Nahuanaguaense? Nahuanaguaense. Nahuanaguaense. Ah, sí, mira. Simón Borio, bueno, me ¿Bien conecto. Buen día, señora, ¿cómo estás? Cebollín, qué bueno. Sí, sí, no, Artista. A ah, Pikachu, gracias. A gracias, Pikachu, sí. Japones, Japones. gracias. Somos primos. A ver, usted es maestro. Yo soy japonés. Sí, yo soy japonés, sí. Gracias. Haría uh -huh. ah, ah, todo <laughs> <laughs> Ah, bueno, bueno. Gracias. <laughs> ah, <buena>. Gracias, bueno. <risa> gracias, Haría todo. Gracias, está bueno. Sí, verdad, muy bonito. Allá lo café. Comprimos. Camina maya, pero bonito, ¿no? Increíble aquí. Ah, eso es. Vamos a caminar, vamos a conocer Naguanagua, bien aguanagua. Pero tú me dijiste, aquí es todo colonizado y también aquí respuesto y sí, taller mira en las, todo. Sí, la, la, Las estructuras de la casa, ah, las sí. ventanas, hay uno que las han otras que conocen. Por ¿eh? eso las manejan. Ah, interesante. Pero bueno, ¿verdad? también Sí, Sí, La Plaza placita. La placita Placita. Plaza, plaza placita. Permito, gracias. Ah, sí. Oh, sí. sí. Buen día, sí. buen día. Sí. Y aquí vamos a salir. Así, ah, así ah. ah, kiosco con todo. Sí. Oh. Tranquilito. Aquí viene estudiante, todo gente sí. para parar en todo. Oh. La vida, a mí me gusta. A mí me gusta, como pirar, ah, que es eso es ah, otro negocio. El agua, no me imagino. Pero objeto, ahorita, monumento, parece. Parece. La, ah, se la plaza. Ah, se negó. Ah, eso es. Es la otra plaza. Ah, es plaza. Ah, eso es plaza. Ah, mira, de verdad. La planta de gas que es de llenado, eso sí es nuevo relativamente. Ah, ¿ok? Planta de gas. Sí, bueno, Rafael urdaneta que es el que Ah, sí. sí. Buenos días. Ah, mira. Rafael Udaneta. Hay que, hay que aprender de qué historia, ¿verdad? Sí, mira Rafael Udaneta. Sí. Bueno, ¿Verdad? Hacer, ¿verdad? ¿Sí? Y tú me dices, allá era Mercado Municipal. Mercado Municipal, por aquí ya vi. Funda ah, de deporte Funda Deportes. para Deportes. La Casa de la Cultura está justo al lado donde está esta casa. Oh, ok. Podemos darle una vuelta. Sí, si cómo no? no. Bueno. Fútbol. Escuela de Fútbol. Sí. Sala David Quinto. Ah, sí, bueno. Buenos días, permiso de clubes. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Está? Buenos días. Muy buena, onda. Así, ah, ¿eh? Ah, ah, muy, muy amable, ese. es. Centro Cultural. Centro de Cuba. Centro Casa de la Cultura. Y allá de Cruzarú, Todo, a mi Esto es la Avenida Universidad. Aquí, ah, Avenida universidad. universidad. Hasta la... Universidad Carabobo. Sí, hay ah, okay. algo. Ah, qué bonito. Este es un colegio. Uh, sí, no, no, no, no. Okay. Ah, sí, es un colegio. Ok. Sí. Clase también. Clase también. Ah, de verdad. Sí, casa de la cruz de Naguanagua. Ah, esa piedra, si venía algo, no sé. Buen día de Cuba, ¿cómo está? Oh. Ah, Buen día, ¿cómo está? Permiso. Cultura de Nagua ¿no? Sí. Oh. Una pregunta, rápido. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese monumento, objeto? ¿Algo significa? ¿Qué significa? Ajá. Púchale, la verdad que no sé, es como un horror Ah, sí. Algo obvio, ¿no? No, no, no tiene sí, claro, no oh, ¿sí? ¿Puedo pasar por ver adentro? Sí, sí. ¿Puedo grabar también? sí. Ah, gracias. Permiso, de Cuba, ¿puedo? Sí, pasa. oh ¿sí? Cultura. Hay que conocer el cultura, ¿verdad? ¿Sí? Ah, oh, mira, o sea, okay. es el Simón Bolívar, ¿no? Me imagino. ¿No? Parece. Ah, ahí pocas Permiso, un poco, bueno. Ah, así Obviamente. Sí, en el Sí. Pero así, ¿no? es Antigua, todo era. para remodelando poco a poco. Sí. Oye, ese niño está jugando. Están ¿Sí? en clase de o sea, está en entrenamiento. Sí. Ah, qué okay. bueno. Pero ambiente. Así. ¡Wow! Como historia. A ver, a ver siento así, como así. Ajá. Gracias, gracias. ¿Hace? Oh, pescadería. Uh -uh. Pero allá es de, como, viene puerto cabello, ¿verdad? Sí. Puerto Cabello, Ch Choroní, sí. todo el las... puerto. Ah. Ah. Y aquí nos comunicamos justamente no sé. otra vez con la pues Regresando, por eso. Ahora me enseña, baila. Maestro. Maestro. Maestro de bailar, un poquito pegacito para ver, ¿verdad? Esa es cultura también, ¿verdad? Sí. Ay, gracias, gracias. Ay, gracias. Bien, bien, Guía, prima, ¿tú también practicas aquí? Practico. ¿Ah, oh, sí? ¿Puedes sí. no? Esto no, no, no. era centro de comercial. ¿Y no. Sí, no sé. Se Aquí atrás, ¿eh? Bonito. ¿universidad? Sí, este es otro sí. colegio sí, este es del ah, Padre Seis, Ahí también era antes en ah, casa uno de los presidentes. Oh. Aquí, aquí, aquí no, ¿Dónde, dónde ¿Dónde vas a secuestrar? Como buena guía, no sé dónde, ah, Aquí haciendo clase, Ah, mira. Ah, puedo, no sé puedo grabar, no sé, puedo ver. Ay, hola, hola, pues de Cuba, te conociendo, gracias. Maestra. Gracias, permito. Siete y papo. Gracias, gracias, gracias. Bailando, bailando, en Dominicano, pampara, pampara, pero nunca toma clases, siempre calle nada más. Entonces, gracias. Sí. He visto. Maestra, maestra increíble. Primera vez tome clases, sí. <risa> Maestro, yo nunca tomo clases, siempre yo estaba a calle, donde sea y bailando, eh, aprendí poco a poco. Igual que claro. español, yo nunca. Así yo... nació el baile. ¿Verdad? Sí, verdad. <risa> sí, ¿verdad? En la pero calle. como mm. básica, y tú estás contando como historia, o sea, cómo es en todas las cosas, entonces. Sí, oh, sí solo que nosotros la academizamos para que se le haga más fácil a las personas aprenderlo. ¿Y cómo empezaste bachata? O sea, tú bailas, me imagino todo, todo. Sí, este, yo empecé en la academia hace 17 años eh, bailando casino, salsa casino. Oh. Sí. Y luego en el tiempo, bueno, conocí la bachata, me enamoré de la bachata. ¿Verdad? Sí. La pampa, la pampa aprendiendo, en mi cara. Eso es, <risas> eso es, agradezco, gracias. Hay que, hay, que, hay que bailar, ¿verdad? Hay que bailar. Gracias, nueve mate. Gracias, nueve mate. Gracias. Vamos a seguir caminando. Sí. Avenida Bolívar sí. hacia la entrada, la Avenida Universidad. Allá, ya, ¿no? Aquí comienza la Avenida Valencia. Ah, ¿ah sí? Sabes Ah, Maguana, ¿sí? ah, ¿no? Eso. Ajá, ay, ay, ay, ay, ay. Gracias. Gracias. Gracias. Agradezco, ¿verdad? <risa> Muy amable. Gracias, agradezco. Hola, oh, ah. permiso. Ah, permiso, este lado. Buena, ¿cómo está? Permiso. Buenas, tardes. Oh, agradezco, gente. ¿Ves la gente de Naganaga también? Sí. Gracias. Antes aquí Gracias. funcionaba un canal de televisión. Ah, ¿qué canal de televisión? Ah, y ahora mismo ya. Bienvenido al complejo deportivo. Gracias, aquí complejo. Guía, guía de Naganaga. Agradezco. Complejo deportivo. Ah, sí. ¿Puedes ver todo. Sí, por favor, señor. Permiso, buen día, ¿cómo estás? Permiso. Sí. Buen día. ¿Verdad? Ay, mejor, ¿verdad? Actividad. Mantenga sano, ¿sí? Mantenga salud. Eso es muy importante. ¿Qué? Ping-pong. Ping este, yo creo que ellos pensan, el ping-pong asiático. Supuestamente yo soy profesional. No, ¿verdad? <risa> mira, ping-pong, eso hace. permiso. Bueno. Ah, mira, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buena. ¿Ping-pong? Está Eso gracias, A ver. <risa> Educación y también actividad muy importante, ¿verdad? Mantengas sanos, fuertes, sí, afuera. Las sí, las personas. Eh, exactamente, mira Ese Sí. Oh. Fuerte. Pero, ¿Es gimnasio? gimnasio? ¿Gimnasio es el público? Eh, no, aquí pagan, paga, empresas, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, buen día. ¿Puedo ver? Sí, puede ah. ver. ¿Puede ver también, verdad? Ah, ah, poquitito. Ah. Oh, Permiso, ¿puedo ver, Taquito? Ah, ah sí, gimnasio. ¿Puedo? ¿Cómo estás? ¿Gimnasio? ¿Ah? Sí, no sabía. Gimnasio. ¿Puedo ver rápido? ¿Puedo? A ver, pasa, pasa. ¿pasa? Ah, mira, yo no sabía. Ah, gracias. Agradecimientos. Muchas gracias. Gracias. Gracias. gracias, Mucho respeto. ¿Qué? Para todo el físico en todo. Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿Ah? Oh, y... Aquí hay fútbol. Fútbol. Este es? Ah, es? Um, bueno, yo O Ah, oh, béisbol. No, no, vale. no, no Kikimboy también. Ah, Tú estás jugando Estaban dominicanas, muchos venezolanos jugando kikimbol. Sí, ¿verdad? Eso. Sí. Ah, mira aquí, mira. Sí. Futuro. Sí. Sí. Futuro, futuro. Sí. futuro, futuro. Futuro grande liga, seguro aquí. Mira Ah, sí. Grande liga, me imagina. Oh, oh, oh, sí. Todo bien. Perfecto. Oh. Eso es donde. Guarito. Entonces aquí como un equipo de guarito, ah, ¿verdad? Qué bueno, bueno, como está. permiso, fútbol, ¿ah? Ay. aquí viene el vino tinto, quizás, verdad, <risa> futuro vino tinto, Ay, nunca está, sabe verdad, a ver, a ver, no, gente. Ah. aquí me van a cerrar. oh, como está. oh, cómo está. Eh? gracias, agradezco, futuro, futuro ustedes, perfectos, todo, eso es eso, ustedes son muy amable por eso, desculpa, yo estoy grabando, está bien, Ahí. gracias, agradezco, verdad, verdad, gracias, no, gracias a ustedes, ¿verdad? Saludos a Mábales Muy amable Muy amable claro. Hoy conociendo Naguanagua Naguanagua <risa> conociendo acá ¿Naguanuenza? Magallanero Canaquista ah, ¿Cómo, ah, okay. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Mira, acá, aquí, Venezuela o qué? Sí, yo estoy conociendo Venezuela Como okay. yo estaba trabajando y yo no conocía nada no, Solamente no, estadio no. nada más entonces ¿Y ¿Y cómo? Como oh. ah, no les, ¡Nunca sí, saben ¿no? de ustedes! Usted lo no vino tinta allá Futuro hay que Venezuela, Futuro Venezuela. Exactamente Ellos son futuro, ¿verdad? Sí, Nosotros hay bien. que pasar Pasar eso Agradezco Yo quiero agradecer a ustedes volver algo a Venezuela Gloria Bravo Pueblo a, a gracias, a gracias Gracias Gracias, gracias. Oh, Colegio Don Bosco Oh Campo Don Bosco Eso Aprendí Aquí Aquí es nuevo, ¿no? Entonces Es de nuevo Para regresando Para atrás otra vez abierta pero pues bueno, bonito, ¿eh? esa Como me siento coloni colonia colonia, así como antigua. así ah, Bodegón. Buena, ¿cómo está? ¿Está buen día. Arturo, buen día. Ah, Buena. Hola. Mucho respeto, soldadura ¿eh? Yo no podía ver. Siempre yo intenté, pero difícil. Gracias. Ustedes son artistas. Artistas, gracias. Ah bueno. Ah, qué bonito. Bodegón eso, ¿eh? ah. Mira, vale, cuidado, ah, espera, no, es no no. Ah, está cerrado. que la noche, tú me dijiste, sí. ¿verdad? Sí, y sí, aquí pasa la entrada. Ah, aquí adentro el de bodegoncito. Adentro hay una, una puntura. Ah, mira, sí. Ah. ah, increíble, bueno. no poco, con agua en es el lateral de la de iglesia. De la Begoña, la patrona del municipio. Oh, Es un eh, no festejo, la avenida, la dirigente oh, de la okay. Begoña todos los 15 de agosto se celebran las festividades en el mes la sí. estaba brasa la visión de la reina oh. la misa oficial 5 oh. de, de agosto y hacen boas también, bautizos ok antes de oh. salir sí. de plata ese es de virgen Be Begoña Nuestra señora de la vega Be Begoña. Begoña, hay que conocer Begoña San eso es 5 de agosto. Oh. Ah, 15 de agosto, perdón. 15 de agosto de Cuba. 15 de agosto es como Segunda sí, Guerra Mundial, para la también. ¿no? Ah, sí. Ah, es ah, Capillo. De Cuba, qué, qué es la diferencia? Iglesia en Capillo. Yo no sé nada. Capillo es chiquitico Iglesia. Oh. Somos adolescentes, no somos ni niños Gracias. ni jóvenes. y Ayudamos a las personas necesitadas, ya sea llevándoles un momento de alegría, dinero, eh, cosas materiales. Uh -huh. Pero en este momento estamos como porque. Entonces, bueno, están cordialmente invitados el día domingo gracias. a las 8 de la mañana a participar en la misión. Y a orar por los misioneros. Muchísimas gracias por gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. No, casualidad. Muchísimas gracias. Como se anda en es dice que salió. <risa> Muchas, gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias. gracias. Ah, bueno, gracias, gracias a ustedes verdad pero esa es la próxima generación así es Aquí, gracias en la comunión la que es el proceso de verdad los niños sí, sí. así así así gracias gracias sí, entonces ahora mismo entonces guía de Copa. ¿Dónde va dónde va a secuestrarme ya vamos a ver <risa> vamos, vamos a ver gracias <risa> nuevamente agradezco gracias Redoma es guapa frontera de Valencia y Nahuatl. No sé después de frontera, pero Naguanagua y Valencia. Última yo tengo conociendo Valencia. Ay, como redoma, eso es aquí. Es no sé aquí. Entonces, aquí Valencia y Nahuatl. quizá. allá es Naguanagua y Valencia, ese no. Yo estaba pensando aquí, casi, casi, ah, allá. Ah, pero bonito. Mira, así es. Allá, es un día yo me voy por allá en fútbol, estaría el fútbol, estadio de fútbol. Allá, bueno, ¿cuándo haces? El Mister Delgado, lo que me Ah, sí. toma. Ah, sí. sí yo... Ahorita está apagada la zona. Ah, no, Hay que hacer el mantenimiento en toda la cosa. ¿Ese monumento será? Parte también de los municipio. Pero Valencia, quizás. Sí, o sea, es como el centro que se encuentra. parte porque... sí. De Cuba, guía, ¿usted contaste? Eso es ya Avenida Bolívar Norte Avenida Bolívar Norte Y este lado Universidad, Universidad. Es, Aquí cambia nombre <risa> sí. Aquí es punto para cambiar nombre sí. Ah, interesante, interesante, muy interesante Nahuanagua Ese, Por eso está la escultura Eso es Naguanagua, O sea, algo de indígena, nativo, ¿verdad? Me imagino Naguanagua. Naguanagua, Naguanagua indígena Mira, por eso Ahí es frontera oh, Aquí es frontera, creo Ah, increíble y Don Bosco. Qué buena de Doma. Muy bonito, ¿no? Muy, muy bonito, muy bonito. Sí. Ah, de Esperia. Aquí yo no sabía. Mira. Yo no sabía eso. ¿Verdad? Ay yeah, yeah, yeah. ¿En serio eso? ¿Tú sí, Park, Salvasa. negocios de, de comida también. Mira. ¡La conocemos la Eso es como ¿cómo se llama? Win, Winwood Park, Winwood Park. Bueno, ¿cómo estás señor? Todo bien? Permiso. ¿Verdad? Dunas de Desperio Buenas jefe, ¿cómo estás? Permiso Buenas Si no voy a Le hicieron con en la decoración Nahuala, nahuala, no sabía eso No sé si es el casal Puede caminar Puedo caminar, sí Este es un lugar eh, muy bonito que es un sushi Este es como el restaurante No, esto es un auditorio, un oh, espacio sí. amplio Que tú lo dices, para hay múltiples eventos oh. Sí. Los, los Mira ¿Qué? Bueno, ¿Qué? está cerrado Buena, el ¿cómo el está? Más tarde, buen día ah, Wow, bonito huh? Eva, gracias por limpiar, de verdad Mucho respeto a eso ¿no? es el costo, Cada persona está trabajando, gracias, sí, de verdad Eso es punto todos tenemos una función que permite que ah, Como food truck Pero es como moderado eh, en sí. todo Como te comenté, es en una modalidad mi partidón, ah. mi amigado Oye, oye, oye ¿Aquí es juego? Salta, salta. Es uno de los salta, parques ahorita que está a nivel nacional. Esta es la sede de acá. Oh. Es un parque de... Ah, a, abierto, no puedes sí, entrar. puedo entrar. Permiso. Adelante. Per Permiso. ¿Puedo, ¿Puedo entrar? ¿Puedo grabar también? Permiso. ¡Wow! ¡Grande! Huh? Hola, ¿cómo estás? ¿No ¿Bien? Oh. No sabía. Bienvenido. Y, y hace, ¿Hace cuántos años? Dos años. Ah, permiso. Ah, no sabía. Dos años. Ah, yo no estaba aquí, por eso. Aquí para el niño puede jugar, sí. en eh, juego en todo. Esta es la parte sarta para salta, Sarta, ¿por qué sarta? O sea, sarta, sarta, sí, sarta, sí, sarta, sí, sarta, sí, sarta. Sí, sarta, sarta. Sencillo. <risa> Sencillo, Santa, Santa Aquí, aquí ah. Es un cumpleaños. ah, ¿sí? Sí Sí Guía eh, Bueno, aquí, aquí. puedo comenzar? Eh, acá, bueno, tenemos el rocksco oh. Este, esta atracción es la única que va a necesitar zapatos, ¿sí? Porque tienes que pasar por todos los obstáculos Ya con tu arnés y tu casco Que están conectados al techo Eso Es como un riel vas rodando y bajando la vuelta Tiene cuenta oh. de dos niveles para subir al segundo nivel tienes que tener una altura mínima de 1,40 okay. m mm -hmm. Esa es la única petición. Por seguridad no o sé, sea, obviamente. Sí. Exactamente. Eh, oh. Tenemos una pared escalada, que es como un. Ah, oh, sí, oh. oh, bueno, creativo. Las sí. fotones. Okay. Mm -hmm. Se te las que está ahí arriba para que puedas a... Ya cuando estés en la cima lo único que tienes que hacer es bajar como si fuese un rápido. Hacia atrás. ¿Sí? Veamos sí. pero... el área de trampolines. Mm -hmm. Ok, contamos con Aquí a a los fines de semana. Ah, aquí ah, Está espacioso. Ah, pero aquí de cancha de deportista. Ah, hispano Parte de Hogar Ah, oh, mira, increíble. Yo nunca, nunca vino aquí. así ah, a atrás. Oh, gracias, Pero espacioso. Mira, Viene gente, de. Cuando, cuando hay conciertos y hay eventos, todo. ¿Dónde hacen conciertos? Ahí. Cuando entramos, vamos a para que es en... la misma entrada que es el evento del lugar con, que te comenté. Aquí todo evento, sí. sí. Todo sí. eso es evento. Oh, me imagino que ellos están preparando para de sí, este tienen este todo. Sí, No también. Sí. Atrás, cancha de tenis. Ah, aquí gimnasio. Oh, gimnástico Ah, mismo. gimnástico claro, sí. Club gimnástico Y ah, aquí, cancha de... Ah, también eso, sí. Ah, de beach volleyball también. ¡Wow! Mira. ¡Wow! No, no, yo no sabía. Wow. Así ah, es, ah, mi secreta. ¡Así, ah, ¡Wow! ¡Increíble! Entonces aquí, go park. ¡Ah! Ahora la gente viene para. ¡Niño, niño, niño! cualquier cosa! ¡Mini pista de cosas! ¡Wow! ¡Increíble! así sí. Ah, chiquitico hay Aprendiendo algo, De conociendo algo nuevo. Gracias. Yo no sabía eso. Ah, aquí tienes Sports Camp. Ah, mira. Está ah, entrenando, entrenando, entrenando. Y tiene los dos años. Y gente está haciendo CrossFit en todo. Uh, mira, Cool es jardín botánico de Nahuana. Pachamama obviamente nombre me gusta señor me gusta el nombre gracias me gusta el nombre Pachamama Esa es madre de naturaleza no la naturaleza. gracias gracias Bienvenido. gracias señora gracias pero si sí, bonito verdad muy bonito si sí, verdad es increíble oh. sí, ese es todo grande oh. Ah, ese Madre Natural es increíble, ¿no? no este la lado, sí, se sí, se si sí, sí. sí, sí, sí, sí, parece sí, sí, parece sí, sí, sí, sí, Ese parece piña grande. No, no sé, <risas> no sé cómo <risas> <sea> se dice. <risas> pero grande. Ha, ¿verdad? Increíble. ¿Verdad? Increíble. Incre <risas> Incre ¿Cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama? No sé, ni idea. ¿Sample? Yo no sé, pero bueno. Martín Botánico, no nada. De ah, verdad, se vista de. ese de Es Olímpico. De eh, centro. Es Olímpico. Villa Olímpico. Aquí atrás, Villa Olímpico. Y de lado. Ah, Haciendo algo boda allá, O boda o algo fiesta de. fiesta de. Eh, cumpleaños, algo. Sí, bueno, como te dije, aquí también hace un elenco. Obviamente se piden permisos con el calle. Ah, ok. Vale. Ole, olole. Sí, pero increíble oh, Sí, ¿verdad? Abajo de... Así increíble eso Mira fiesta abajo así oh. Es casa de hormigas, ¿no? Imagínate, imagínate wow, Increíble Muerte Ambiente. Oh. Mira, interesante. Yo nunca veo eso. Yo nunca veo eso. Interesante. Oh. Era aquí. Mira, ah, por eso se marca como jardín mariposa, así. Oh. Jardín mariposa. Mira mariposa. Mira mariposa. Oh, mira. あ、 ¿Cómo está? Ahí te voy a Ah, entonces. ¿ah? Aquí, eso entonces, eso es cartera. Ah, no terminaste eso. Ah. ah, poco a poco. ¿Usted está haciendo eso o no? Pa ah, Vecino está haciendo eso. Ah, pero bonito. ¿Verdad? Es bonito. Sí, bonito. Ah, entonces, así, cartera, de cuba. Fuente fantasma. Ah, para allá. Y todo allá en la vida allá. Gracias, gracias, guía. Entonces, ah. a en Aquí inicia ¿no? luta, aquí arriba. ¿todo ver, ¿cómo queda? ok para que de oh. Entonces, aquí empieza el <risa> momento. Ah, sí. Verdad. Sí. Ah, sí. Ah, ¿verdad? Fue el morir? 30 de septiembre. Sabe, Ya saben ustedes <ríe> Mira, ah, rulo. Mira Ah, verdad Mira, este lado Yo pensaba allá atrás <ríe> Aquí, este lado Vamos no a conocer arriba <ríe> Sin saber la gente local Yo no creo que se puede venir acá Porque, mira <ríe> ¿Ustedes saben? Oh. Atrás, se miraba Así oh. Seguimos sí, sí. da, da. Así Así viene Como ver a 5 o 7 minutos Creo que sí Subiendo así yes, monumento. Esa monu ese monumento Esa monumento Ese monumento disculpa culpa ah. Bienvenido a desde otra Ah, vez. otra vez Última vez primos, Prima. Allá cero café. Estamos mirando ese monumento. Y mira, ¿sí? Desde allá. Y llegamos al parque. Ah. la torre arriba, donde... sí. Aquella torre. Ah. Y eso. Y autopista. Y ese monumento. Sí. Ah. Mira. Increíble. Y ese, ese. Monumento para de batalla. Y un como batalla de independencia, ¿no? Sí, forma parte, parte de la batalla, de la batalla de la que levantó. Eso. eso es, pero estaba hablando historia en todas, cosa muy importante, ¿verdad? Hay que saber, hay que saber y hay que pasar a otra generación en todo. Eso es. Yo no sé pero por qué tiene si razón aquí. Como.. Chequeando, protegiendo Naguanagua. ¿Verdad? Así Naguanagua. ustedes intentaste, guía? Aquí subiendo aquí. No, subiendo aquí. no voy a dar, igual que las de aquel lado. Es no está la bandera pues. allá arriba? Es ah, ahí cero café, allá bandera allá. Arriba, sí. ¿Dónde está la bandera? Allá arriba, donde... bueno, no se ve mucho, lo que queda poquito, sí. ¿Ah, sí? Allá cinco horas, dice aquí como 8, 10 horas, imagino, para llegar a Taraste arriba. Ahí ya regresando, regresando. Y aquí, me mencionaste, Fofoto. Fofoto de... de Tequeño. Tequeño de Foto. de que Tequeño de